Correcto, solamente 20 dólares. Ya has obtenido 80 de ganancia. Muy bien, pero ¿qué sucede? Sabemos de que no todas las personas pueden trabajar a, a un ritmo. Quizás se le dificulta por el tiempo, eh, quizás por los niños, quizás por el trabajo, qué sé yo. Este trabajo estas 10 personas en este ejemplo, recuerda,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 Ola número 3 y así sucesivamente hasta llegar a la ola número 7 Pero, ¿qué te parece si yo te digo de que en la ola número 2 vas a ganar más plata? ¿Qué me dirías? Exacto, claro que sí Mira entonces, en la ola número 2 tú te vas a activar enviando 3 donaciones Esta vez ya no son 2 sino que serían 3 donaciones de 25 dólares cada uno Significa que son 75 dólares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 Realmente un sistema espectacular Ola número 3, el potencial sería de 555 mil 500 dólares Ola número 4, 11 millones, 111 mil dólares Ola número 5, 277 millones, 777 mil 500 dólares Esto es espectacular, mira la ola número 6 5 billones, 555 millones y 555 mil dólares Te espero haberlo dicho bien Ola número 7, mira